con agua, wiki para la boca, esa perra sí so agua, agua en mi cuello, mis perros hicieron plata, cada vez para todo, cada vez solo y plazo Yo lo liquido Baja la pati con agua, whisky para la boca, esa perra sí so agua, agua en mi cuello, mis perros hicieron plata, de vez Cadena todo, cada vez solo yo And genética genetic, got to en el callejón te matamos yo no soy matón. En el agua como Poseidón. Estoy haciendo moníos en mi Señor de la noche como todo Te enfrentamos tu coche no pida perdón. pero una copia, todo un clon. Yo con mis hermanos prendiendo un cañón. Solo flores ricas mi plan Así se fabrica el millón. Solo multiplico inversión. Lo mío revolviendo la poción Te cortamos con la moto de agua, Más con el esquí acuático. Bandera pa -pa te en del macizo. Te confundí te con la platica. Te pues es que no sale demasiado fácil. Estoy agua en el cuello la que no parece uno así Baja la pati con agua Whisky para la bo' Esa perra si hizo so agua Agua en mi cuello Mis perros hicieron plata de palato la to' Cadena solo yo lo implato, Yo lo liquido Baja la pati con agua Whisky para la bo' Esa perra si hizo so agua Agua en mi cuello pero si hicieron placas, para de palato pa Cada una solo oro y plazo yo oro líquido